Grupo Wagner asegura que las cosas se pondrán difíciles en Bakhmut con la contraofensiva de Ucrania para los próximos días y pide al ejército no dejarlos avanzar. Tropas rusas comenzaron el asalto en Amdipka luego de la toma de otro acercamiento cercano. El presidente ruso Vladimir Putin declaró que la iniciativa británica de suministrar a Kiev proyectiles de uranio empobrecidos significa que Occidente ha decidido competir a Rusia hasta el último Ucrania no con palabras sino con actos Rusia y África se oponen al neocolonialismo del norte según declaraciones de Vladimir Putin Rusia y países de África defienden las normas morales tradicionales y los fundamentos sociales de nuestros pueblos y se oponen a la imposición de la ideología neocolonial y desde el exterior por cierto, muchos estados de Asia Oriente Medio y América Latina se adhieren a posiciones similares y todos juntos formamos la mayoría mundial. Bueno. Avanza la reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin. ser exitosas y transcurrieron en una atmósfera cordial. Los acuerdos firmados hoy de manera plena reflejan el carácter de las relaciones entre China y Rusia que se encuentran en la cumbre... Un caza Su-35 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia interceptó a dos aviones bombarderos B-52H del norte cerca de las costas de Rusia, no permitiéndoles sobrevolar territorio ruso. Dimitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de de Rusia advierte a la CPI sobre el lanzamiento de un misil en respuesta en el caso de una detención al presidente Putin por los cargos mencionados. La respuesta no se hizo esperar por parte de la entidad. Taiwán inicia un ejercicio militar con la participación de la Fuerza Aérea y la Armada en medio de las tensiones con China. Bienvenidos a la información, aquí está todo el contexto de las noticias, aquí en Noticias de Última Hora y Noticias internacionales Mundo. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. El grupo Wagner asegura que la zona de Arteomox o Bakhmut está en un 70% al control de su grupo que colabora con las fuerzas rusas, pero asegura que están a la espera de una dura contraofensiva por parte de las fuerzas ucranianas a finales de marzo o a principios de abril. Se sabe que han explicado desde la Unión Europea que 20 países aunarán esfuerzos para las compras de municiones para Kiev. Se habla de por lo menos un millón de proyectiles que serán donados a o dentro de los próximos 12 meses para los que se destinarían no menos de 2 mil millones de euros, que es lo que está presupuestado y lo que ha dicho Borrell a los medios. Y también ha dicho el alto representante de la Unión Europea que no hay evidencia según Borrell de que China esté proporcionando armas a Rusia. Se informa que en la última jornada los sistemas de defensa aérea de Rusia derribaron drones ucranianos cerca de Crimea informando el Ministerio de la Defensa de Daños Estructurales. Las tropas rusas comenzaron el asalto de Avivka en este momento está bajo el ataque más poderoso del ejército ruso, según el diario Avia.pro. Ha comenzado literalmente el asalto inmediatamente después de que las tropas rusas tomaron el control del asentamiento cercano de Svetovo, lo que le permitiría cortar la conexión a la SAFU con las fuerzas principales. Según se supo, un ataque poderoso del ejército ruso se llevó a cabo desde el sur y por el momento los los combates continúan en el área de cultura, tecnología, deportes así como en el noveno distrito de la ciudad, lo que indica que el ejército ruso logró irrumpir en la ciudad. El ataque del ejército ruso resultó ser inesperado, según el comandante militar ruso Romanov. El ejército ucraniano se vio obligado a solicitar el apoyo de la aviación, mientras que durante los las unidades rusas lograron afianzarse en las afueras de la ciudad. En el caso de un asalto exitoso para las fuerzas rusas, las unidades del Kremlin podrán obtener una gran ventaja eh, del avance de las fuerzas rusas en esta dirección, según los editores del diario, mientras que será posible nivelar la línea del frente en esta dirección. Rusia junto con África, Asia, Oriente Medio y América Latina se oponen a la imposición de la ideología neocolonial. Rusia y los países de África, Asia y América Latina se resisten a la ideología neocolonial y juntos forman la mayoría mundial, declaró Vladimir Putin en la segunda conferencia parlamentaria internacional África en un mundo multipolar en Moscú en las últimas horas.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 El presidente de China está en su segundo día de visita a su homólogo ruso Vladimir Putin y se ha comprometido a seguir prestando paso a paso toda la atención a los movimientos y esfuerzos y cooperaciones con China. Entre Pekín y Moscú destacan los éxitos entre la colaboración entre estas dos naciones. Ambos países coinciden en seguir fortaleciendo los lazos y la soberanía de cada país. Xi Jinping se ha reunido con el primer ministro ruso Mikhail Mitsushchev, eh, de quienes destacan que a pesar de las turbulencias en los mercados por cuenta de las sanciones, el desarrollo de esto se desempeña de la mejor manera entre ambos países. Xi Jinping por su parte le ha enviado un guiño a Putin diciendo que Rusia es el primer país que eligió y el presidente chino pues para visitarlo luego de su reelección para el tercer periodo eh, por parte de su partido político en China. Esto fue lo que dijo el primer ministro de Rusia Mitsuchin ante la llegada de Xi Jinping. En Rusia estamos sinceramente interesados en fortalecer aún más nuestra interacción integral y compromiso estratégico con China. Nuestras relaciones están al nivel más alto de la historia a lo largo de los siglos y tienen un impacto en la formación de la agenda global y en la lógica de la multipolaridad. Y esto fue lo que dijo el presidente de China a su llegada a Moscú. Hemos elegido a Rusia como la primera parada de la visita al extranjero del líder de China. Esto corresponde a la lógica histórica porque somos las mayores potencias vecinas y también socios estratégicos integrales. Xi Jinping tiene pendiente discutir el plan de paz para Ucrania con Vladimir Putin, algo de lo que Washington está en un total desacuerdo con esta posibilidad. Se espera la firma de varios acuerdos. Putin, por su parte, dice que Rusia se verá obligada a responder si Occidente comienza a utilizar armas con un componente nuclear en Ucrania. Y esto fue poco antes, cuando la viceministra de Defensa británica afirmó que su país suministrará a Kiev proyectiles perforantes que contienen U o empobrecido. Y pues esta fue la respuesta de Vladimir Putin cuando dijo que Rusia se vería obligada a responder si el Reino Unido suministra municiones de uranio empobrecido declarando este martes el presidente Vladimir Putin durante la conferencia conjunta con su homólogo chino Xi Jinping que eh, y Rusia debería de responder ante esta situación. Justo hoy no sé, me, han, eh, me han informado que Gran Bretaña, que el, el ministro de defensa ha dicho que van a suministrar tanques y misiles también con uranio a Parece que el occidente ha decidido tener eh, estar en con Rusia hasta el último ucraniano y realmente está comprobado con hechos. Pero quiero notar que si todo esto va a pasar, Rusia va a estar obligada a reaccionar. Por su parte, Estados Unidos dice que está muy preocupado por que China reitere su llamamiento al alto al fuego en Ucrania. Washington está a la espera de que Xi Jinping, por el contrario, presione a Vladimir Putin para que Moscú detenga los bombardeos en Ucrania y retire sus tropas, afirmó el coordinador para comunicaciones estratégicas del Consejo Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Estados Unidos está preocupado porque China reitera sus llamamientos a un alto al fuego en Ucrania, por si China reitera sus llamamientos a un alto al fuego en Ucrania. El coordinador para comunicaciones estratégicas de seguridad nacional, John Kirby, lo ha dicho en las últimas horas, en donde declaró este lunes que Estados pues está preocupado por la probabilidad de que el presidente de China reitere la petición de un alto al fuego en su visita a Moscú. Esperamos que el presidente Xi Jinping presione al presidente Putin para poner fin a los bombardeos de la ciudad de Ucrania en Las hospitales y escuelas y detener los crímenes de guerra y las atrocidades para que se retiren sus tropas, afirmó Kirby. Pero estamos preocupados por si en cambio China reitera los llamamientos de alto al fuego y deja a las fuerzas rusas dentro del territorio soberano de Ucrania. Previamente este lunes Kirby había destacado que Washington se opone a un cese de fuego en Ucrania y a cualquier iniciativa de paz que puedan promover Putin y Xi Jinping durante la visita en este último a Rusia que tiene lugar del 20 al 22. De acuerdo con el alto funcionario, la Casa Blanca estaría pendiente de los resultados del encuentro entre Putin y Xi Jinping y señaló que últimamente ambas naciones han estado aumentando su cooperación y su relación es lo que han dicho desde el norte. China por su parte le está refutando las declaraciones a Anthony Blinken sobre la visita de China a Rusia y sus antiguas declaraciones en donde pues Estados Unidos decía que China le daba cobertura diplomática a Rusia. Esto fue lo que dijo en las últimas horas el representante y portavoz chino Wang Wenbi. China no provocó la crisis en Ucrania y no se encuentra entre las partes involucradas. Tampoco hemos suministrado nunca a ninguna de las partes implicadas en el conflicto. Estados Unidos no tiene competencia para criticar a China y más aún no tiene derecho a trasladar a Pekín la responsabilidad por la situación en Ucrania. Estados Unidos debe examinar objetivamente los esfuerzos que emprende China en la comunidad internacional para un diálogo de paz. Pero, ¿por qué actualmente, amigos de Noticias de Última Hora y Noticias internacionales en el Mundo, está esta situación? Según el comentario de muchos analistas, toda esta situación del de contexto geo político mundial se da por la misma actitud hostil de Washington a los países que no le hacen la venia al norte. Se cuentan por ejemplo el tema de las sanciones, la formación de bloques militares que ponen una tensa relación más la subacavación de los intereses de Rusia y China que han puesto esta situación y que para China según su gobierno hay un desafío constante para su liderazgo mundial igual que Rusia dice que se ve a agudamente y constantemente y esto sucede por la alianza que se está gestando entre estas dos naciones que ponen un riesgo para la hegemonía mundial de los Estados Unidos, que implementa a la OTAN para ejercer presión. En este contexto de la expansión de la OTAN, que quieren dar este paso en las goteras de Rusia y también cerca de China, con el AUKUS en contra de China para frenar su estratégica expansión militar para las próximas décadas. Además, no se nos olvide las más de 14 mil sanciones impuestas a Rusia o su operación eh, militar contra Ucrania y la guerra comercial de Estados unidos con china que lleva más de décadas para el norte dice que china continúa su expansión y rusia socava la democracia en la región hablando en términos para américa latina y para lo que es áfrica del norte se ha referido en el norte a que está fomentando las sociedades abiertas dispuestas a oponerse a las sociedades malignas de rusia y China es lo que han dicho en las últimas horas. Por su parte, Taiwán en las últimas horas ha iniciado un ejercicio militar con la participación de la Fuerza Aérea y la Armada. Las maniobras se llevarán a cabo hasta el 23 de marzo, en donde Taiwán inició este ejercicio militar con la participación de la Fuerza Aérea de su país. Iniciaron este lunes un ejercicio militar conjunto para reforzar la capacidad del ejército de participar en una... Asimétrica, según informó la Agencia Central de Noticias, citando fuentes oficiales militares. En el ejercicio que se llevará a cabo hasta el jueves, participan F-16B Mirax 2005S, así como aviones ADIDCF 15 aviones de patrulla marítima P-13, así como helicópteros antisubmarinos S-76, vehículos aéreos no tripulados. Además, la base aérea de Chansan, en el este de Taiwán, se reorganizará un seminario con la participación de instructores especializados de maniobra de Aéreo. Este tipo de maniobras militares se están realizando con más frecuencia para conocer las limitaciones y capacidades de las distintas ramas militares y determinar qué apoyo necesitan para colaborar estrechamente en tiempo de guerra, declaró a principios de este mes el Teniente General, estamos hablando del General Sun Lien Chen, comandante del Mando de las Fuerzas Aéreas de Taiwán en las últimas horas. Siguen subiendo las tensiones entre el norte y Rusia, todo por cuenta de una nueva maniobra de dos bombarderos del país que fueron interceptados en las últimas horas por un caza SU-35 de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia recientemente. La información de los medios de la voz dice que con caza SU-35 de las Fuerzas Aeroespaciales de la Federación tuvo la obligación, le dieron la orden de ir a interceptar dos bombarderos de Estados Unidos sobre la zona del Mar Báltico y que todo indica, según el tránsito que estaban realizando en el radar, se aproximaban a la frontera del país eslavo. De por lo menos, esa fue la información que está suministrada por por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas, recalcando que la cartera de la defensa ha dicho que las naves norteamericanas tenían como objetivo acercarse al país ruso. Según el informe, dice que los radares ya los habían detectado con anterioridad y que estos aviones son capaces de portar armas nucleares. Y según la jefatura de la defensa, dice que el piloto actuó de manera con las normas internacionales para impedir en su defecto que se violaran las fronteras del país ruso que sigue adelante con la visita de Xi Jinping a su homólogo Vladimir Putin en Moscú. Luego de la emisión del comunicado por parte de la CPI que dio consigo la información de la... Emitida orden de captura contra Vladimir Putin en las últimas horas, quien se ha hecho sentir es el vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente de Rusia. Estamos hablando de Dmitry Medvedev, que en las últimas horas, mucha atención, lanzó esta tremenda advertencia para la CPI. Esto está titulando Medios Laos, como Hispan TV, que titula lo siguiente. Señores jueces, miren el cielo, Medvedev, amén. Med a la CPI con un misil. La información de las últimas horas tiene que ver con que el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, advirtió con lanzar un misil contra la CPI que emitió una orden de arresto contra Putin. La Corte penal Internacional con sede en la Haya, como se los digo, este viernes emitió una orden de arresto de captura contra el presidente ruso Vladimir Putin para que haga frente al cargo del crimen de guerra como sospechoso en los casos de deportación ilegal de niños y traslado ilegal de personas del territorio de Ucrania a la Federación Rusa. Este lunes Medvedev hace poco tachó a la CPI como una organización y ha dicho lo siguiente todos estamos a merced de dios y de los misiles escribió este lunes en su canal de telegram tachando completamente imaginable el empleo preciso de un misil hipersónico onyx lanzado por un buque ruso desde el mar norte contra la sede del tribunal de la haya prosiguió que la cpi no es la aprobación de los países de la otan por eso no comenzaron y tendrán miedo. Nadie lo lamentará. Así que, señores jueces, miren atentamente el cielo. Alertó también el expresidente ruso 2008-2012. Calificó de monstruosas las consecuencias que tendrá la emisión de la orden de arresto de Putin para el derecho internacional. Comienza el ocaso tenebroso de todo el sistema de relaciones internacionales, informó. Rusia, que niega las acusaciones de que sus fuerzas hayan cometido atrocidades durante la campaña militar en Ucrania, no reconoce la jurisdicción de la CPI, de hecho Moscú describe a la CPI como una instancia judicial parcial, politizada e incompetente y una marioneta en manos de Occidente, tal como le indicó el viernes el representante permanente de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, Vasily Nevencia. Esta es una de las noticias que está recorriendo el mundo en las últimas horas y se las traemos aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. Bueno, mis amigos, y en el contexto de esta advertencia que ha emitido el expresidente ruso Dmitry Medvedev hace pocas horas y que lo vieron en el video anterior lanzando, bueno, digámoslo así, una durísima advertencia con respecto pues a la emisión de la orden de captura en contra de Vladimir Putin por los cargos que ustedes ya han visto a través de los diferentes videos informativos pues la Corte Penal de la Haya también ha respondido a estas declaraciones del de expresidente ruso y quien funge ahora como vicepresidente del Consejo de Seguridad dice el diario Eslavo Avia.pro que la orden de arresto de Putin durará hasta el final de su vida y es lo que ha ratificado la Corte Penal Internacional de la Haya con la orden emitida para el arresto del mandatario Putin que es de por y que a esta hora que estamos grabando el video pues se está reuniendo con Xi Jinping en su visita que durarán tres días pero vamos a continuar con esta información el fiscal de la Haya Karim Khan anunció que los detalles de la orden emitida para el arresto del presidente ruso Vladimir Putin resulta que tendrá una validez indefinida enfatizando que solo hay dos circunstancias que permitirían cancelarla y es el conocimiento de la no culpabilidad de Vladimir Putin o viceversa hasta que sea declarado culpable. Según Karim Khan, él seguirá siendo el presunto perpetrador hasta que sea llevado a juicio o hasta que sea llevado a juicio y absuelto. Esto parece extremadamente improbable por lo que seguirá siendo un presunto perpetrador por el resto de su vida, ha dicho Karim Khan. Rusia, como lo dijimos en el video anterior, no cumple los requisitos de la Corte Penal Internacional de la Haya. Sin embargo, la orden, según la Haya, debe ser ejecutada automáticamente por cada uno de los 123 tres países que están bajo la jurisdicción de la Corte. Sin embargo, hasta el momento se desconocen en qué circunstancias de las acusaciones contra el presidente ruso, ya que hasta el momento no se han presentado hechos de posible culpabilidad en contra del mandatario de la Federación, dada la orden emitida. Las relaciones entre Rusia y Occidente se pueden considerar así completamente dañadas y máxime con la última advertencia que ha emitido el expresidente ruso.